muy buenas a todos hoy les voy a mostrar cómo poner un texto animado en una imagen solo utilizando tu visualizador de imágenes en windows 11 lo primero que vamos a hacer es abrir la imagen que queremos luego nos vamos a dirigir donde están los tres puntos y en la opción que dice editar más vamos a hacer a añadir un texto animado también podemos crear un vídeo con música pero en este vídeo en particular vamos a crear solamente el texto animado hacemos clic se abre el editor Aquí podemos poner el texto, que voy a poner mi nombre. Entonces, aquí puse mi nombre, Luis Felipe Camilo Mercedes. Aquí tenemos los diferentes tipos de fuentes, de letras, si hago clic en uno, cada uno tiene un test, un, una animación diferente. Podemos elegir el tamaño de, de la duración de, de esto, porque se va a convertir en un video. Vamos a buscar más. Pixelado. En esta parte que dice layout podemos cambiar el, el lugar de donde va a aparecer ese texto que vamos a poner es sumamente sencillo aquí podemos ver las animaciones Y los filtros. Y ahora el paso más importante, guardar nuestro video. Vamos a guardar nuestro video, pueden seleccionar el texto, el lugar que decidan ponerlo. ustedes son lo que decidirán dónde ponerlo entonces le vamos a dar a terminado vamos a elegir la calidad del video que queremos que salga 1080 720 o 540 vamos a elegir el de 1080 vamos a darle a exportar vamos a ponerlo en el escritorio vamos a ponerle youtube vamos a exportarlo Y listo. Ahora vemos cómo se reproduce ese ese video animado. Si le doy y hago clip. De una manera sencilla y fácil podemos hacer un texto animado. Es cuanto hasta la próxima.